Luis Pie debe ser más claro con el país. El tema que abordaré hoy con ustedes continuando con la crisis haitiana. Hola a todos. Es curioso cómo en una misma isla se encuentran dos realidades tan distintas. Mientras que la República Dominicana es un país en pleno auge económico y turístico, Haití es el estado más pobre de toda América. Esta diferencia es aún más evidente en la frontera que separa a ambos países, donde decenas de miles de trabajadores haitianos cruzan hacia la República Dominicana buscando una mejor calidad de vida. Es difícil imaginar la situación que viven estas personas. Huyen de la miseria y el caos, arriesgando sus vidas en un trayecto que puede llegar a ser muy peligroso, pero aún así, tienen la esperanza de labrarse un futuro mejor en el vecino país de República Dominicana, a pesar de la ingratitud que muchos haitianos muestran. Usted se ha preguntado, ¿por qué Dominicana y Haití son tan distintos? Española, es una isla en el Caribe que alberga dos mundos completamente distintos. De un lado está Haití, el país más pobre del occidente, sumido en la miseria, el hambre, la inseguridad, la inestabilidad política, crisis medioambientales como la deforestación y donde el acceso a la energía sigue siendo un lujo para muchos. Del otro lado, está República Dominicana, una nación estable con una economía próspera que es de las que más ha crecido en la región, diez veces más rica que su vecino país, con mayor esperanza de vida, mejores tierras de cultivo, más vegetación y un gobierno prácticamente sólido. ¿Cómo es posible que dos naciones que conviven en un espacio tan reducido hayan tenido caminos tan diferentes mientras Haití fue gobernada por franceses República Dominicana fue gobernada por españoles la manera en la que esos dos imperios trataron a sus colonias marcó el futuro de este luego de su independencia cuando Cristóbal Colón llegó a esta isla en 1492 los españoles usaron el territorio como base estratégica ...para la conquista de otros territorios... ...y poco a poco... ...fueron perdiendo interés... ...por la parte occidental de la isla... ...donde se ubica Haití... ...Francia... ...que quería una porción de la isla... ...debido a sus muchos recursos... ...como el café... ...y el azúcar... ...se disputó... ...esta zona del territorio... ...con bucaneros ingleses... ...y holandeses... ...y salió victoriosa... ...casi dos siglos después la corona española le cedió el control formalmente de esa porción del territorio de la isla. Así quedaron constituidas dos colonias, Santo Domingo en manos de los españoles y Saint-Domingue en poder de los franceses. Francia decidió explotar al máximo las plantaciones de azúcar en Haití y para eso, llevó a miles de esclavos africanos de distintas etnias. Lo único que les importaba a los franceses era hacer de este un gran productor económico y de ahí nacen muchos de los problemas actuales que tiene Haití. La mezcla forzosa en Haití hizo que luego del proceso de independencia fuera casi imposible para la población ponerse de acuerdo, por lo que se presentaron varios golpes de estado. Los esclavos eran abusados, cargados con exceso de trabajos mientras soportaban el sadismo de sus esclavistas. Por otro lado, los españoles masacraron a los indígenas en Santo Domingo y no llevaron tantos esclavos a las islas, pues se concentraron en explotar el oro en otros territorios como el mexicano, también reconocieron algunas autoridades locales y tuvieron hijos con las indígenas, lo que resultó en una población mestiza. Esto llevó a una sociedad más homogénea, lo que condujo a que pese a los periodos de dictadura, la sociedad dominicana no tuviera tantas disputas como sus vecinos haitianos. Los franceses dejaron otro problema, las tierras fueron explotadas de manera agresiva año tras año, durante siglos. Para los cultivos de azúcar se talaron miles de árboles para las plantas azucareras y eso tuvo efectos a largo plazo. Para el 2010, el 98% del territorio forestal de Haití estaba deforestado. Para los expertos hay una correlación entre la deforestación y la pobreza. España no explotó las tierras de su porción de la isla como lo hizo Francia. No contentos con el daño que habían ocasionado los franceses, sentenciaron la suerte de Haití al imponerles una multimillonaria multa tras su independencia para compensar a los plantadores por las tierras y esclavos que habían perdido. ¿Por qué Haití aceptó esa multa? Porque luego de su independencia en 1804, cuando se convirtió en la primera nación independiente de América Latina, Haití no lograba reconocimiento diplomático de ninguna nación. Las potencias aislaron a la antigua Saint-Domingue para evitar que su independentismo contagiara a las colonias vecinas. Francia le ofreció a Haití Reconocimiento diplomático a cambio de 150 millones de francos y de la reducción de los impuestos a las importaciones francesas a un 50%. Eso obligó a destinar la mayor parte de los recursos nacionales de Haití en el reembolso a Francia. La deuda no fue saldada sino hasta 1947 y durante más de un siglo obstaculizó el desarrollo del país. Todos estos factores contribuyeron a que una parte de la isla fuera más próspera que la otra. Haití es hoy lo que es por las secuelas que dejó su proceso de colonización, el cual Francia se resiste a revisar y que de forma descarada quieren imponerles a Santo Domingo, apandillados como siempre, los poderosos y usando algunos descerebrados dominicanos que hasta ocupan posiciones federales y se han prestado para hundir la República Dominicana. El tema del acorralamiento político de Luis Abinader ante la crisis dominico-haitiana es muy relevante en estos momentos, como sabemos, la situación en la frontera entre ambos países es muy compleja y ha generado tensiones y conflictos. En este contexto, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se ha visto presionado por diversos sectores políticos y sociales, dentro y de afuera, para tomar medidas más contundentes frente a la situación en la frontera. Algunos Acusan a Abinader de no estar haciendo lo suficiente para proteger los intereses y la seguridad del país, mientras que otros critican su postura de diálogo y negociación con las autoridades haitianas. Luis Abinader no ha sabido manejar la situación, llegando incluso a recibir en palacio a mercaderes y correo veidile de origen dominicano que lo único que persiguen. ...es estar bien con gente de poder económico... ...y no les importa el destino del país. El presidente sabe muy bien... ...que debe garantizar la seguridad nacional. Sabe que más que un comerciante... ...pescando en río revuelto... ...debe ser un conductor... ...que sea diáfano con su nación. No sea que le salga a él... ...al presidente Abinader... ...más cara la sal que el chivo... ...y por su culpa... Todo se salga de borda. Gracias, gracias por ver este video y espero que haya sido de su interés. Recuerden, si queremos educar, tenemos que compartir. Así que cuento con su apoyo y activen completa la campanita para notificaciones. Nos vemos en el próximo comentario. Dios con todos. Bye bye. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer.